Un tribunal del municipio de Salcedo condenó el pasado miércoles a dos años de prisión al nombrado Pedro Osvaldo Veras, de 29 años, por el hecho de matar de un cartuchazo a José Ramón y no a López. En un hecho ocurrido en el mes de septiembre del pasado año, dentro de la dotación del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tenares. Carlos Rodríguez, abogado de la familia de la víctima, asegura que apelará a la decisión del tribunal. No, realmente aquí se confirmó lo que estábamos analizando con relación a, a las recusaciones de los jueces que muchas veces tienden a intimidarse. Decimos por ahí también eso ligado a la que la ignorancia es atrevida. Prácticamente hoy condenaron al imputado a dos años acogiéndole lo que fue el homicidio involuntario. Eh, ha quedado sorprendida la familia de la víctima, está muy irritada y vamos a recurrir. También el padre del joven bombero asesinado supuestamente de manera accidental, seguridad de una cooperativa, se mostró en desacuerdo con la decisión. Y yo quiero apelar, yo voy a mi abogado, porque eso no se va a quedar ahí. Mira, yo estoy como si fuera como si a pasar el caso otro que yo andaba de pie y, y era con la esperanza de que se iba a hacer justicia y mira qué traición me han ha hecho. Mira, ¿Qué le dice a su abogado? Su abogado, ¿qué le dice? Yo, no, yo salí con él, yo salí de una vez, yo salí de una vez, yo hablo con él ahorita, yo me pregunté ahorita. Yo, yo, yo no tengo ni algo para hablar. NTN, ¿Sí? su noticiero regional, Robinson Polanco.